los antiguos conocían los mismos sabores que nosotros? Realmente, el número y tipos de sabores depende de la cultura y la época. Así, para los chinos de hace 3000 años, el picante o pungente era un quinto sabor. El griego Demócrito creía que el componente esencial de cada sabor tenía una forma, lo dulce era esférico, lo ácido tenía forma angular y lo amargo de gancho. Para Aristóteles, el ácido, el salado, el astringente, el pungente y el áspero eran sabores intermedios al dulce y el amargo. Por el contrario, Plinio el Viejo creía que los sabores eran infinitos.